no nos salga caro a nosotros, esta aventura, porque esto se le da inicio, precisamente en un momento, en que esto se ha vuelto a salir de las manos, mil y pico ayer de contagiados, dos mil y pico el fin de semana, y varias muertes, y siguen las muertes, entonces, eh, es muy riesgoso. otros países después que habían dado apertura han tenido que dar parte atrás vamos a esperar que eso no sea así vamos a esperar que no sea así y debo decirle que se detectó una mafia que hacía PCR para viajeros en la ciudad de Baní y que fueron cancelados que fueron cancelados. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Bien, un placer. Omar. Sí. Un placer de mío. Eh, fíjate, faltan do, eh, dos meses, me parece, que para ya continuar, para terminar eh, el año escolar. Pero, ¿cómo es posible que se comience la clase media? Tú sabes todo lo que representa para un padre. O sea, tú tienes que hacer un presupuesto. Así es. Para tú mandar dinero, tú tienes que comprar eh, uniformes, tú tienes que comprar cantidad de cosas. Y eso no es de ahora para ahorita, o sea, eso se planifica. Así. No sé por qué estas actividades están empeñadas en comenzar. Bueno, dicen ahora. que detrás de eso, porque todo el mundo se hace esa pregunta, incluso hoy uno de los editoriales de los periódicos, a propósito de eso que tú dices, que ellos se preguntan cuál es el empeño. A mí me dicen que hay sectores poderosos que tienen eso como un negocio. ¿Tú me entiendes? Porque no hay otra razón. Bueno, yo tengo dos nietos aquí y no lo voy a enviar. No lo envíe no lo envíe, ¿qué? No lo así es que tú le aseguras, yo si tuviera nieto, no lo enviara tampoco, no lo enviara, porque es un riesgo, es un riesgo, eso que tú dices sí, es una realidad, eso, que ya que... pero oye, déjame decirte, porque es una contradicción, yo vi una declaración, en color visión hoy, del director provincial de salud de aquí, Luis Rosario, donde decía que, Aquí no había condiciones porque aquí en San Francisco hay más de un 5%, está más de un 5% la positividad. Sin embargo, este es uno de los pueblos que tiene. Yo no yo no entiendo eso. Es que educación, educación está por un lado y salud está por el otro y tienen que trabajar de las manos. Así mismo es. Eh, tú, tú tienes toda la razón. Toda la razón tiene. Pues ya tú sabes. Muchas gracias. Eh, bien. Vamos a esperar que no haya que lamentar eso. Es lo único que uno tiene que decir: que no haya que lamentar y que no se produzca un rebrote mayor. Y, miren, en Santo Domingo no hay cama. No hay cama. Yo estuve viendo gente sentado esperando que aparezca una cama para la cuestión del COVID. Una cosa verdaderamente sorprendente. Bueno, y en la lotería sigue, sí, la, la lotería tiene como un Foucault en los últimos tiempos. Michael Miguel y que se equivocó, dio un número que no era. Y entonces, dice Kiko Tabar, el que pusieron interino como administrador, que nadie que sea banquero y esté ligado a banca va a trabajar en la lotería. Nadie, porque eso es una cosa realmente inexplicable, eso nada más se ve en este país, y que se hacen sorteos para banca privada. Ay caramba, pero cuántas cosas tiene uno que ver, señores. El presidente de la República acudió ayer a la toma de posesión, a la juramentación del nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, banquero, un hombre de un pensamiento conservador, que no se creía que ganaba las elecciones, por pues lo lejos que quedó en la segunda vuelta. Eso debe de ser un mensaje para los que no creen, yo vivo hablando de eso, de que las elecciones a veces no se tienen en un bolsillo como muchos creen. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar, ¿cómo está usted? Bien, gracias, un placer, a su orden. Sí, eh, para mí es un placer ver su programa, porque usted es un hombre que sabe hacer análisis, es un hombre en la diana. Gracias, gracias a su orden. Sí, eh, lo estoy llamando, mal porque usted es un hombre que no se fanatiza con nadie. he visto la depredación que han hecho aquí el Ayuntamiento Municipal en la Avenida Libertad, en la Ribera, mochando todos los árboles en este tiempo de calor, escasez de lluvia. A ver, usted que es un hombre que tiene una luz propia. Llama Siquio para que Siquio pare eso, porque lo que trabajamos en el transporte en la Avenida Libertad no vamos para quemar. Yo voy a no dar un, un viajecito por ahí para observar eso, porque ciertamente los árboles hay que conservarlos. Esto es una etapa de conservación de árboles y de y del medio ambiente. Yo voy a, a dar una vueltecita a ver cómo está eso. Oye, se lo prometo. Muchísimas gracias. Eh, bueno, señores, este, le decía, ese que ganó en El Salvador, que se juramentó, oigan esto, quedó como a 20 puntos del correísta Andrés Arau, que se creía que era el seguro presidente. Fueron a una segunda vuelta, anda pa' el caray, lo que yo vivo diciendo, la política es muy cambiante, usted no puede en política tener nada seguro, lo he puesto el ejemplo de España, puse el ejemplo de España en el año 2001, que el partido que estaba en el poder, oigan esto, y lo voy a poner hoy otra vez, el Partido Popular, siendo presidente José María Aznar, de centro derecha, derechista, conservador y entonces él apoyó un candidato que después fue presidente del gobierno español Mariano Rajoy faltaban cinco días para las elecciones oigan esto y todas las encuestas decían que Mariano Rajoy mínimo le llevaba seis o siete puntos al candidato del partido obrero socialista español y ya se daba como un hecho porque faltan los cinco días que usted lleve en un país que tiene millones de, de, de, de habitantes cuando tú dices un 1% me estamos hablando de 500 mil de diferencia y que cuando tiene 7 son varios millones lo que pasó con Joe Biden y Donald Trump millones de votos oiga mi hermano unas elecciones que las tenían en el bolsillo y entonces, cuando José María Aznar, de Servil y, y de Chulo con, Donald, con Joe Bush, mandó tropas a invadir a Irá, España, y hasta Hipólito Mejía mandó soldados sí, sí, sí, sí. de ridículo. Bueno, ese que está preso fue jefe de los soldados que Hipólito mandó sí. a Irá, Adán Cáceres por eso era que querían ponerle en una, una sí, cárcel milita militar. Claro, porque era de que un patriota que sé yo qué. Bueno, el caso es que España y varios países, por estar de chulo con los Estados Unidos, enviaron soldados a ir a acompañar a los Estados Unidos a destruir una cultura milenaria como la iraquí. Para derrocar a Saddam Hussein e imponer un gobierno títere y robarse el petróleo que tiene Irak. Bueno, el grupo Al Qaeda había dicho, todo el que ha invadido a Irak se la vamos a cobrar. Eso indica que ellos iban a hacer actos de terror. Volaron un tren, faltando cinco días para las elecciones, que la tenía ganada el partido de Mariano Rajoy un tren, que murieron ciento y pico personas en España. Y, ma, y, y el presidente, José María Aznar, se adelantó, porque sabía lo, el peligro que corría, a acusar a un grupo terrorista español llamado ETA. El grupo ETA luchaba por la independencia del País Vasco, que es una región que pertenece a España, pero que eh, desde el punto de vista político-administrativo es autónomo. Como, a, como sucede en los estados, que tiene Estados Unidos, no igual, pero, pero más o menos parecido, que ellos tienen leyes federales, generales para todo el país, pero cada estado tiene leyes estatales. Por ejemplo, Nueva York tiene leyes distintas a las de Texas. En Texas se aplica la pena de muerte, pero en Nueva York no. Pero el país tiene unas leyes, que es lo que se conoce como leyes federales, que son para todos los estados, de cumplimiento para todos los estados. Pero esta, el grupo ETA luchaba por la independencia de país, país vasco, cometiendo toda clase de actos terroristas, ponían bombas, mataban jueces, mataban políticos, y en España ese grupo lo veían con ojeriza. José María Náez dijo... Eh, eh, eh, esa voladura de tren fue el grupo ETA y dijo: Al Qaeda, eso es mentira. Fuimos nosotros cobrándonos los soldados que ustedes mandaron a Ira. Ahí se volteó la torta y ganó el que se creía que no iba a ganar, el que era muy difícil que ganara las elecciones, casi imposible. Y ganó. Mira cómo faltando cinco días cambió radicalmente el panorama. Este tipo que acaba de juramentarse en Ecuador es una señal para los que están gobernando aquí, que a veces creen que el poder eso es seguro, que hay 24, que ellos no duerman de ese lado, que la política es, da mucho, mucho cambio. Bueno, entonces, este, finalmente se juramentó, vamos a esperar en medio de una situación de crisis fuerte, Pero esta, pandemia ha esta pandemia lo ha cambiado todo, entonces vamos a esperar lo que sucede allá. Bueno, señores, después les vamos a hablar de del sabotaje que hubo en el aeropuerto de las Américas, muy peligroso. ¿Aquí? Ah, pero aquí hubo cinco aviones que, que tuvieron problemas, le, le, le cortaron los cables y la pista se quedó oscura. Pues, ya están hablando de que esas son condenas que pueden oscilar entre 30 y 40 años y el teleférico se quedó atacado en Puerto Plata. Dos casos para poner a pensar. Y... Le voy a presentar lo que me envió un amigo mío. Yo no sé por qué en la prensa no ha salido, pero... Es más, yo voy a esperar a que salga en la prensa. Un haitiano acusando de matarlo y a Binader, diciéndole de todo. Y al director de migración. Entonces, si sí, sí, se tiene ese irrespeto ante un presidente... Pero no lo he visto en los periódicos. Yo yo, yo quiero darle un tiempecito. Porque no me gusta adelantarme. Uno no sabe si esto puede ser un no no, no no me quiero adelantar. Vamos a esperar que que esto se dilucide más, y yo le presento a ese tipo en una forma radical, haciéndolo llamado a mirar de, de... Otro loco. otro loco, un loco, porque es una locura. Bueno señores, eh, la Junta Distrital de La Peña, ¿qué trabajo están haciendo esa gente?